Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Cada día para nosotros es un compromiso poder llevarle a ustedes orientaciones que estén totalmente fundamentadas en base jurídica, base legal y de manera muy especial con la debida experiencia y los conocimientos del lugar. Digo esto porque para nosotros cada día recibir la presencia en este espacio del licenciado Lenín Francisco, que no solamente es abogado experto en derecho migratorio, con más de 25 años de ejercicio del derecho migratorio con oficina y domicilio en la capital de la República Dominicana, quien es el CEO de la empresa central de Visa, viene nuevamente a compartir con todos ustedes en su audiencia que le espera. Lenín, bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias, mis amigos. De verdad que el privilegio es todo mío. Feliz de estar aquí una vez más. Lenín. Llega el año 2022, concluido el mes de enero, le da paso al mes de febrero, no solamente el mes de la patria, sino como de costumbre muchos de nosotros solemos olvidar que ya es tiempo de renovar nuestra visa. Esa visa que nos dieron hace 10 años, pero que tiene un tiempo límite para ser renovada y de manera muy importante hacer la renovación a tiempo oportuno y sin ningún tipo de trauma. Lenin Francisco, yo quiero que tu participación en el día de hoy esté solamente fundamentada en esa situación que suele ser muchas veces traumático para los usuarios que han recibido una visa de 10 años y muchas veces se le vence y ni cuenta se han dado y no saben cómo llevar a cabo ese proceso de renovación, Lenín Francisco. Con muchísimo gusto. Hablemos, como dices tú hoy, Robert, del proceso tan importante y delicado al mismo tiempo de renovar una visa de 10 años. Sí mira, mucha gente olvida con la entrada de un año nuevo sí. que se le ha vencido o está por vencer la visa o el pasaporte muchas veces sí. y no puedes imaginarte tú con qué frecuencia sucede que cuando la persona toma el pasaporte para irse al aeropuerto o cuando llega al aeropuerto sí. es que se da cuenta que su visado ha vencido sí. y esto, mis amigos hay que, hay que tener eso en atención sí. y saber que hoy en día puede contar con nosotros en los procesos de renovación del visado y que si bien es cierto, se dice que es más fácil por el tema de que te evitas una entrevista en el consulado, sí. no puede usted dormirse en los, laurel, en los laureles. Renovar una visa de 10 años es un proceso delicado que usted debe hacerlo con la ayuda experta. ¿Y por qué te digo esto, Robert? Mira, Hoy más que nunca se está viendo en la embajada de los Estados Unidos los casos de citas abiertas, sí. citas de seguimiento de personas que ven, van y depositan en Galerías 360 su formulario creyendo que se lo van a devolver visado sí. y cuando llegan los 10 días resulta que no hay visa. Dice la embajada que usted tiene que ir a una cita de seguimiento. Esto pasa mis amigos a veces por el mal uso que usted le ha dado a la visa, sí. ciertamente, pero otras veces pasa por un incorrecto llenado del formulario, por una orientación errónea. Y lo triste del caso es que ahora mismo las citas de seguimiento están para el año 2023. ¿Qué significa? Aten atención, atención, atención, ahí, a atención, atención a esto, en Francisco. Estamos hablando que si usted tenía un viaje previsto para este año, no lo puede no llevar lo a puede cabo. Hacer. Se suspenden todas sus intenciones de viajar, ¿sabía? Así es. Cualquier compromiso que usted tenga, queda en mente limitado, ¿sabía? Hasta asuntos que pueda ser de beneficio económico para usted. Claro, ¿sabía? viajes de negocio o viajes de familia ya con compromisos que tú tienes pautados para este año, se pueden tronchar. Porque al momento de ejecutar la renovación de la visa, cometiste errores sí. que te van a llevar a una cita de seguimiento y resulta que las citas de seguimiento están para el año 2023. Atención, atención lo que significa usted no contar con la debida asesoría al momento de renovación de su visa. Pero ¿eh? eso no es nada. Pasan escenarios peores en donde una persona que ha tenido visa de 10 de, de años que se le habían dado en dos ocasiones ponte sí. tú Robert 20 años de visa sí. y ahora llenó mal ese formulario colocó información incorrecta y eso llevó a una duda que terminó con la negación del visado y usted ahora se ve que le han negado la visa sí. y usted, tú creías Robert que era algo tan sencillo claro. como llenar formulario sí. aparecerme en Galería 360 esto sin contar eh, eh, procedimientos que se dan de manera muy especial cuando una persona por una rectificación de un acta de nacimiento cambió un apellido, por sí. ejemplo, esto lleva una, un proceso especial en la renovación, sí. o cuando han pasado sucesos de interés problemas con la justicia, un, sí. un problema de tránsito, etcétera, lleva el, de la sabiduría. Lenín, Lenín, perdóname, decirlo <risas> francamente, que usted le han puesto una multa en la calle, sí, señor. que usted violó un semáforo en rojo, óigame que usted va conduciendo sin el cinturón, si usted sí. no tiene la debida asesoría, esto claro. puede ser un motivo para la negación de su visa, ¿sabía? Que se te quedó un familiar, un, un, tu pareja o expareja, o un hijo, tu mamá, tu papá, un hermano, y tú tienes que tomar eso en cuenta en la renovación sí. para que no te afecte a ti. Sí. Entonces, por eso es que el mensaje que quiero traer esta, este, en este día tan especial es que usted no debe ya llenar usted solo. Ah, di que el formulario llené y fui. Eso sí. es peligrosísimo. Aproveche que en este mes de febrero y marzo de 2022 tenemos un especial en central de visas para que usted pueda renovar su visa con seguridad de manos de profesionales con nosotros mismos en un tiempo récord y lo puedes renovar asistiendo a nuestras oficinas o a distancia. Podemos hoy en día llenar un proceso de renovación eh, eh, sin la persona tener que ir a las oficinas. ¿Cuántas ventajas Robert? Y ahora con un precio sumamente competitivo, en especial en este mes de febrero, y marzo del 2022 Lenín, perdóname, porque quisiera llenarle un poquito más para que nuestra audiencia entienda, estamos hablando que el proceso del llenado de formularios la debida documentación, todos los trámites de visa y depositar y todo lo demás que tiene que ver para una renovación saludable, para llamarle de esta manera, correcto. una renovación saludable de su visa de 10 años esto puede estar todo llevado a cabo de manos de profesionales de central de visa y a un costo súper especial, ¿Lenín, Así mismo. Esa es la oferta para este mes de febrero y marzo del 2022. Ok. Lenín, me gustaría antes que tú de los detalles en ese orden, quisiera que tú me permitas. Sé que producción ya tiene ahí algunos temas, pero me gustaría, Lenín, porque yo sé, hermano mío, que hay personas que no están en la capital. A nosotros nos siguen muchos amigos desde la zona de La Vega y Santiago. Claro. El caso precisamente de Puerto Plata, contamos con una gran audiencia, y en el este del país, si uno de esos amigos no puede trasladarse a la capital, ¿puede de manera virtual establecer contigo las conexiones y poder llevar a cabo la renovación de esa visa, Lenín. Totalmente, lo hacemos de manera muy frecuente, y pasa mucho con esos amigos de Puerto Plata, Santiago, Montecristi, y de todo el país. Podemos hoy en día a través de contactarnos por teléfono o WhatsApp, sí. le pedimos las informaciones, le pedimos fotografías de los documentos que necesitamos y le llenamos ese proceso de renovación, se lo enviamos a su, a su correo electrónico sí. y la persona resuelve sin tener que trasladarse. Una okay. maravilla. Robert. Sin tener que moverse de su hogar se lleva a cabo esta renovación. Así Qué interesante, es. hermano. Así es. Lenín. Algo muy puntual que sé que mucha gente se pregunta en estos momentos. Lenín, yo tengo tres multas y no le he pagado. Ajá. Yo tengo problemas con el cinturón y no lo he resuelto. Ajá. Eh, tengo algunos documentos que no he podido renovar. Con todo eso se puede llevar a cabo la renovación, Lenín. Pero corrigiendo lo que haya que corregir. Sí. Lo que pasa ahí es que cuando en Central de Visas vemos a una persona que va a renovar su visado, antes de llenar el trámite, hacemos una depuración que nos permite ver si tienen multas pendientes, si tiene algún otro tema importante que deba corregirse, y nos tomamos pues, la dedicación de que ese tema sea resuelto antes de que el cliente deposite ese trámite. Okay. Y no te imaginas tú, Robert, cuántas cosas se evitan, cuántos problemas se evitan por hacer una correcta depuración. Lenín, algo que a mí siempre me ha llamado la atención, yo hablo inglés, mi hijo habla inglés, yo he llenado el formulario y en dos o tres ocasiones, pero a veces yo lo estoy llenando y hay preguntas que no me salen, eso, eso a mí me preocupa, Lenín, en, es, en ese orden ustedes también pudieran apoyar a los clientes. Totalmente, totalmente, en Central de Visas manejamos perfectamente el idioma y todas las claves técnicas, porque vivimos de esto en el día a día, entonces, evítese adivinar, la gente adivina mucho con eso sí. del idioma y otras cosas técnicas y terminan perdiendo yo eh, conversé con una señora hoy, Robert, que me dijo, mire yo cometí un error y pagué el PIN y puse un apellido por error que no era y ahora no me reciben y ahora perdí el PIN ¿sí? lo perdió Robert, perdió el PIN porque ella cometió un error que no se puede cometer en el perfil sí. si ese error lo hubiese cometido Central de Visas Central de Visa absorbe ese error sí. y el cliente no pierde el dinero. No Por ni... ponerte un ejemplo, sí, aunque sí. rara vez uno falla, es humano uno, pero el trabajar una cosa al día a día, varias veces al día, hace de una perfección que no puede tener una persona que una vez cada 10 años llena un formulario. Bien. Lenín, escuchado de manera muy precisa que tú has dicho que este mes de febrero y marzo Central de Visa tiene grandes especiales para renovación de visa de 10 años y los trámites que tenga que ver para usted tener su visa de manera tranquila en la comunidad de su hogar, puede ser presencial o virtual, hermano. Esas personas que nos escuchan en cualquier lugar del país, también los que están pendientes de nuestro canal de YouTube, Enfocado TV, Lenín, cómo se ponen en contacto contigo, cómo inician desde ya ese proceso de renovación bajo los criterios que tú has dicho, que tiene grandes especiales en este mes de febrero y marzo para toda la audiencia. Vamos a ver, Lenín. Debe contactarnos en Central de Visas de la manera más cómoda para usted. Puede llamar al teléfono de oficinas 809-562-6094. Puede llamarme o escribirme a mi móvil personal 809-562. 973-7573 y en todas las redes sociales arroba centraldevisas. Lenín, perdóname porque me inquieta. Y si habemos un grupito de 4 o 5, que, que queremos consultarnos, ustedes lo hacen así para pa, pa hacer un combo. ¿Cómo, no, ¿cómo no, manejarían ustedes eso? No, no, no se maneja, claro, pero con mucha integridad. ¿eh? Un, un, personas que no son una familia, que es un caso particular, si son amistades. Se les atiende en Central de Visa, se les da un mejor precio, pero atendidos de manera individual. No se puede mezclar lo manso con lo cimarrón. Allí solamente en mi oficina se atiende junto a una familia, como es natural, una, a, una, a una pareja, a una familia. Pero eh, hoy he hoy atendido grupos. Ayer yo vi un grupo de, de casi 15 personas que eh, se, se juntaron para hacer un trámite específico y, y tuve chance de verlos a cada uno en mi oficina uno detrás del otro, para conocer su caso en particular. Esto con mucho criterio profesional siempre. Excelente, hermano. Reitérame tu número, por favor, de WhatsApp, para que la audiencia desde ya empiece a escribirte, para poder optar por esa renovación cómoda y sin trauma de su visa de 10 años. Puede hacerlo llamando o escribiendo a mi número 809-973-7573. Muchísimas gracias, Lenín Francisco. Nosotros hacemos una pausa, retornamos de inmediato en este su espacio enfocado. Gracias.